Bueno, después de un perfecto técnico, ya volvimos. Sigue ganando Vélez 3 a 2. Faltan 5 minutos para terminar el partido. Nos falló internet. Se viene Agustín, el segundo que está Ariel. Sale Almagro. Recupera Maxi. Se viene Almagro. Puede ser el empate. Está, puede ser al segundo y lo no salva. Se salva el magro. El segundo entra Bariel. Se viene Lucas. Sale. Salía el Magro. Pega la pelota en Lucas. Y todo esto. Está Agustín. Caído en el piso. Se está recuperando. Y es un partido trabado, es un partido trabado como la primera fase donde Vélez pudo ganar faltando 5 segundos, 5 a 4 y ahora estamos 3 a 2. Permíteme, mirá, voy a tener que hacer así y sacar todo esto que está acá. Sí, Tatiana, por suerte, como vos decís, siempre hay plan B. Siempre hay plan B. No, bueno, algo le pasa a mi teléfono. Apárale. Apárale, Amarilla. Qué grande ruso querido. Está ganando Vélez 3 a 2 contra el Magro. Y acá estamos. La hora de Hurlingham. Acompañando como siempre a Vélez futsal en este año 2019 que ya se está terminando. Ariela Mahile. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, amigo! Apreta Maxi, apreta Vélez la salida de Almagro. Almagro que la juega muy bien. Y Maxi, Maxi con, con Agustín apretan, ahora que es Agustín. Y no lo deja jugar Vélez Almagro. Todo esto lateral para el local. Ariel, Ariel lo va a tocar para Agustín, Agustín que hace la individual, no, la juega para Lucas y Lucas para el arquero, para Nicolás Nogales, Nicolás Nogales para, para Ariel, Ariel que juega la paralela para Maxi, va tocando B, le va jugando muy bien de vuelta para tocar al segundo, al segundo para sí, ahí está, se viene Lucas y el remate del arquero muy bien. Ojo. Alemagro pide una falta, no se la dan. Para el partido. Deportes, a ver si se ve lo que estamos filmando ahora. Ahí está, ahí tocalo. A ver cómo se ve. se ve bien si sí, se cortó se, se cortó en el streaming de nosotros utilizamos el streaming de youtube pero en realidad hacemos el enlace con una plataforma que se suponía que era más poderosa que es la que utilizan los pibes que juegan a los jueguitos con eso hemos venido andando pero también nosotros estamos sobre existiendo. Hay que apretar, personas, hay que apretar, hay que apretar. Estamos usando un celular, no estamos usando una computadora. Igual a mí no me calienta como esto es gratis. Yo, lo que, a mí lo que más me interesa es aprender sobre todo lo que es este. Apretalo, Ariel, apretalo, actividad. apretalo. apretalo. Bien. Bien, no, no hay falta, no hay falta. Me llega la pelota. Y sale Almagro de abajo, Vélez, que no lo deja. Bien, Ariel, de vuelta. Bien, Bien Lucas. Contado. Faltan 2 minutos 48 para terminar el partido. Y lo lastimaron a Lucas y Mori. Está, está ganando Vélez 3 a 2. Ahora estamos transmitiendo de vuelta, de vuelta. Otra vez volvimos. No sé se pudo ver, este Estamos transmitiendo otra vez por Facebook. ¿Qué le va a hacer? cómo te haciendo? quiero, Facebook. Este es tuyo, ah, no, este es mío. Estamos transmitiendo con mi celular. Estamos transmitiendo con tu celular, con el celular de Federico. Aprieta Vélez con, con Maxi. Ahora aprieta con Lucas que gana bien. La jugada para la quería jugar para Matías Hurt. Mañana no se preocupen porque yo les edito todo el partido junto. Este, lo de YouTube. Más esto de Facebook y después subo un archivo nuevo a Genio. YouTube. Y ya está. Genio. Entero. No fue magia. ¡Ganabélez! Sí, no te... Saqué arco para Vélez. Último dos minutos de juego. Gana Vélez 3 a 2. Partido complicado contra el Almagro. Saca el arquero y vuela la pelota por el Amalfitani de arquero a arquero y ahora, ahora el que aprieta es Lucas Simori. Juega Vélez. El remate que le queda a Matías. Vienen para acá, Mati que no. Se viene se viene pegale. El segundo ahí está. La pelota que llega. Buena jugada, buena jugada. Muy bien la respuesta del arquero. Lucas. Se viene, ahí está. Y la respuesta del arquero. Y ahora el que se viene es Almagro. Vélez que quiere. Bien. Hay que marcar. Hay que marcar el minuto 30 que falta. Partido complicado. Juegan muy bien los dos. Últimas tres fechas. Estamos en la fecha 28. Esto termina en la fecha número 30. El remate para Matías Jur Y lateral, lateral para el Magro. Ya lo hicieron. Van tocando. Último minuto de juego, gana Vélez 3 a 2. Estamos en cancha con Matías, con... Mano, mano, sí. Mano de Facundo. Y amarilla para Facu Ferreira. Quinta, quinta para Vélez. No hay que hacer más faltas, Vélez. Sí estaba todo bien. Se ve que Facebook arregló las cosas. Y Almagro lo quiere empatar y por eso pide minutos. Son de estas cosas la conectividad. Nosotros siempre le buscamos la vuelta. La cuestión es que tenemos un doble enganche de una plataforma que se llama Streamlabs, él la utiliza mucho los pibes que juegan de los jueguitos que juegan miles en todo el mundo y este, con cámara en vivo, con todo un montón de cosas eh, tiene su complejidad y demás, pero tiene su limitación y a veces me la plantea ¿qué hacía yo? lo enganchaba con YouTube y usted lo veía en la imagen en YouTube lo más bien pero últimamente me dejaba pasar un primer tiempo, o sea unos 40 minutos de transmisión y en el segundo tiempo, ¡tac! me mandaba un, un corte como que no me iba a dar más bola me la hizo de vuelta, pero en esta vez me la, me la complicó más. Yo, quejarme, no me quejo, porque estoy exigiendo, sobreexigiendo un celular. Todo eso en un celular, no en una computadora. O sea, eh, es cuestión de buscar la vuelta. Ahora estamos viendo que Facebook volvió a la normalidad y hay una latencia. O sea, la Ajá. imagen... Eh, no se corta ni va saltando ni tenés un sobreborde y está todo bien. Tal cual. Como dicen los pibes, está todo bien. Estamos bien. Estamos bien. Saca arquero jugador Almagro para empatar. Y además yo le explico todos lo, los quilombos tecnológicos para transmitir gratis. Saca jugador, arquero jugador Almagro para empatar. Hay que trabar, hay que trabar, vele, bien. Se viene Lucas Imori, y Mori, ahí está, puede ser, está solo, son tres contra, dos contra 1. ¡Gol gol gol, ¡Gol, gol, gol! Lo hizo bolazo. Matías Muchachos. Lo hizo Matías Hurk Y ahora sí, ahora sí puedo decir que Vélez va a ganar el partido. Vélez 4, Almagro 2, por la hora de Burlingame. Si no por dónde. 20 segundos finales Partido complicado Ya Almagro ya no quiere más nada Pero ha sido un partido Leal, ellos la, sí. se le han hecho Difícil a tal Vélez, cual, eh. tal cual, porque no Los igual. tipos, los dos goles que hicieron Los hicieron con jugadas muy simples El ¡Mirá! Mirá Ojo, ojo. Gol de Almagro Golazo del número 5 4 a 3 Faltando 9 Te estoy diciendo eso Ojo, faltando nueve segundos Los tipos hacen simples las cosas ¿eh? Esto terminó Yo quiero decir una cosa Esto terminó 5 a 4, faltando 5 segundos Faltan 9 ya se la que... No, la pelota no se va 2, 1, tenés ahí ganó! ¡Ganó! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó Vélez! Y lo viste por la hora de Burlingame. Muchas gracias a todos y a todas Por estar del otro lado Partido complicado, el primer tiempo Vélez. Vélez terminó perdiendo 1 a 0 el primer tiempo y en el segundo se despertaron a lo último, pero el triunfo queda en Guigners, ganó Vélez 4 a 3. Vamos a ver si podemos hacer la toma habitual. Todo bien. También, Ahora, casi, no, A no, no, La no, no, a a todos. no, no, la no, de cada uno Mira, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, ganar no, no, no, ganar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Acaba de ganar Vélez un partido complicado 4 a 3 Almagro el gol el gol lo hizo acá Guille el capitán el capitán de Vélez bueno eh, felicitaciones por el gol y felicitaciones por el, por el triunfo no bueno gracias la verdad que lo necesitábamos ganar creo que la primera vez que ganamos dos partidos seguidos eh... Traela, trae -la, trae -la, trae -la, trae la trae la es la primera Ahí vez que está. ganamos dos partidos seguidos y Siempre nos cuesta, siempre. Por más que seamos, sabemos que somos superiores, claro. pero no, no podemos terminar, ¿viste, de convencernos. Creo claro. que, que en todo el año no, no le encontramos la vuelta, pero bueno, contento ya, terminando el año... Más bueno, bien, más bien, terminando las últimas fechas, ganando como vos decís, ¿Vélez estaba para más este año? Yo creo que sí, tampoco eh, soy de la idea que, o sea, tenemos muy buenos jugadores, pero por algo no le encontramos la vuelta, claro. y hay que ser realistas creo, eh, más allá de que entrenamos bárbaro y, y le metemos durante todo el año muchísimas ganas, eh, algo nos faltó, claro. creo que para el año que viene eh, es algo a, a, a mejorar. Han no? evolucionado mucho el juego colectivo, eh. Sí, Muchísimo es que el problema, el yo siempre digo lo mismo, el problema no claro. es futbolístico, claro. Claro. vos fijate que tenemos la pelota, llegamos, está en el arco y acá. Claro, sí. está en el arco y en la cabeza me parece pero yo, bueno. yo digo que los jugadores de futsal están muy, muy cruzados por la cuestión emocional puede ser, pero ¿Sí? acá, mira nosotros entrenamos, empezamos entrenando cuatro veces por semana, después tres sí. y siempre hubo ganas, siempre el grupo en los entrenamientos responde y, y es como creo que como vos decís, es emocional no es Oye. ni futbolístico, ni táctico ni... Es, eh, hay algo que no termina de, de fluir. Ah, bueno. ¿Y, y vos, personalmente, ¿cómo te sentís siendo el capitán de, de, de este equipo? Y a veces me agarra una calentura bárbara, pero... Ah, <risa> pero... pero, no, qué sé yo. También hay que entender que hay pero, muchos va, chicos que vale, es el te primer te año te ves, que juegan no. en primera. Entonces, claro. más allá de que tengan ah, muchísimas está. condiciones, eh, hay que esperar. Y, y bueno, también fue un año... Muy, muy largo, tuvimos lesiones, tuvimos muchas bajas y, y como que se tuvo que ir reordenando el grupo también. Claro. Como que fue medio mutando, pero este, creo que bueno, la, la idea es terminarlo lo mejor posible. Más bien, más bien, contra, el, contra almirante Brown y contra la catedral. Exactamente. La, dos, sí. dos rivales complicados. Duro eh, en Almirante Brown está, hay dos chicos que se fueron de acá, que andan muy bien, y, y bueno, creo que vienen levantando. Y bueno, la catedral son más normales. Sí, sí, más bien, más bien. ¿A quién le que dedicar tu gol y bueno, y este triunfo de Vélez? Eh, bueno, el gol se lo dediqué a ella, ¿no? <risa> eh, y bueno, el triunfo creo que para todo el grupo. Creo que es fundamental, es fundamental terminar bien, de la lo, mejor lo mejor manera. posible. Sí. Bueno, muchísimas gracias no, y bueno, gracias todo a usted, lo mejor. Como, dale, como dale. siempre. Dale. Que ande gracias. todo muy bien. Bueno, esto fue la hora de Hurlingham, una nueva transmisión de Vélez Futsal, acá en el Amalfitani. muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos mm. mañana con Urlingham y Parque, que ande todo muy bien.